Dios, ¿Qué tal? Aquí estamos en un nuevo video Y hoy nos encontramos en Emergency Response y vamos a ser Los tíos estos De las noticias ¿Sabéis? ¿No? Keep back Y bueno Por cierto, tenemos aquí Un taladro, sí, pues Para arreglar la funeta. Sí <ríe> Una tarjeta de hackeo, pues por si, yo qué sé. <risa> no. Y luego tenemos aquí un micrófono. <risa> Hola, ¿qué tal? <risa> y luego una cámara. Y bueno, así es como pasó toda la cámara. ¡Oh, qué guapo! Y bueno, entonces es así como pasó todo esto. Aquí, imágenes. súper guapo y es súper guay porque es muy como como que yo que sé anuncia eh, eh, yo que sé sabes eh, eh, y luego pues lo puedes usar este trabajo para para oh, oh. Hay un coche, hay un coche abajo, hay un coche abajo, por cierto Uh, mira si cómo se conduce Eh, eh, eh, eh Ahí Alguien se ha tirado Un bugatti Eh, esto, esto hay que grabarlo Esto hay que, esto hay que... Ah, muy bien Muy bien Bugatti anuncia su nuevo modelo de Bugattis. <ríe> eh, pues eso, que Bugatti anuncia su nuevo modelo y pues oh, oh, oh. Y esa es la parte tra trasera del chile de nuestro nuevo Bugatti. Igual, bueno, pues puedes hacer eso. Ah, ah, ah. ¿De ¿dónde ha salido el dueño ese? No, no sé. Bueno bueno pues Está es súper guapo ¿eh? O sea, yo ya quería Un rol así y Recuerdo cuando Cuando me compré Emergency Response cuando estaba en beta También estaba muy bien y yo creo que le han hecho tantas mejoras que... No es que, no haya, per... no es que haya perdido la gracia. Yo y tu madre. Yo y tu madre 100. Uh, ok. Yo, yo, yo, ya le está diciendo hola. A ver qué quiere de mí. Ah, se quiere sentar, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, yo también. Ay. El tío también, eh, eso. Tundur, tundur, tundur. Viva la muerte y los coreanos. Comen también un eli, eh, un eli todo. ñam, <risa> baje ahora ¿qué opina? <risa> ¿qué opina? ok esto está siendo muy random Demasiado random. Y bueno, aquí nos despedimos con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dar like, si es así. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.